Las cuevas son un símbolo inconfundible de, de nuestra ciudad, es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y en Paterna ser cobero o cobera pues es algo de lo que sentirse muy orgulloso. Los cobres serían los cobres de Godella. A que yo nací en los 13. Allí en la cueva vivíamos, pues éramos cuatro, la abuela y el matrimonio. Exactamente. Y como vivíamos allí, pues allí, de allí salí de novia. Así nos quieren el meu Elíes y la Mew María Ángeles. El recuerdo de las cuevas ha sido precioso siempre para los que hemos vivido. Uy, anécdotas muchas, sobre muchas. todo cuando salimos a la calle y nos llamaba para cenar. Los veranos, cuando nos juntábamos todos a cenar y a contar chistes. Nosotros nos hemos llevado siempre muy bien con los vecinos. Siempre, siempre. Es que habíamos un vecindario también buenísimo y éramos familia. Teníamos las puertas abiertas siempre. Y toda la gente es maravillosa. Todo es prácticamente una familia. Sí que es verdad que hemos trabajado mucho por la cueva, pero también hemos vivido muy felices. Las fiestas del Cristo, pero no solamente mi madre, todas las vecinas quedaban en la calle para pintarla con cal. Ten en cuenta que las coberas, eh, digamos que era la parte más marginal, ¿no? porque estaban las coberas en los de las casas. Había mucha gente que se avergonzaba de decir que vivía en una cueva, porque la gente la menospreciaba muchísimo. No sabían que éramos los más felices del mundo. La cova se vivía en menos comodidad, pero se vivía la gloria. Yo en las cuevas he visto muy bien. Yo mi juventud he sido muy feliz, con lo poco que he tenido he sido muy feliz. Pasado en la tan de vivir ahí en el piso. Las cuevas es lo que nos diferencia de los pueblos de alrededor. Es muy importante de dónde vienes, nunca debes de renunciar. Es que he nacido allí y para mí siempre seré cobera. La idea del calendario es visibilizar a las mujeres coberas eh, su fortaleza, su amor por paterna y desde aquí darle las gracias a todas las que han participado en, en este calendario y a las que no, porque también están representadas en él.